Pues Los inicios, hay que ir bastantes años atrás, surgió mmm, por mi propia vivencia en la finca, de ir grabando sonidos de los, de los espacios que hay, haciendo confianza con los vecinos también. Me interesé también buscar una confidencialidad con ellos, grabar sonidos ahí también. Y luego mmm, surgió también el tema de, de la precariedad de la vivienda y al saber que hubo eh, ya tenía la misma sensibilidad un poquito que yo. Nos parecía una buena idea de, de agrandecer, digamos, el proyecto y que él portara las fotografías y, y un conjunto con los sonidos que yo ya había grabado de las diferentes instancias de toda la finca que está aquí en el barrio gótico. Aparte de, de ser un solo proyecto artístico, nos parecía también muy importante que, que tuviera un, una sensación reivindicativo y que realmente tocará un poco la proximidad con los vecinos, su convivencia, los problemas que, que surgen a través de, de esta velocidad del capitalismo y en la problemática de la, de la vivienda en las grandes ciudades.